el rollo del ser como lo decimos aquí en eh, Educación sin fronteras que está aquí ya va a ser dos años decíamos gracias a eh, Darwin Enterprises que permite pues eh, facilitar una plataforma eh, que ha hecho posible este esfuerzo que luego ha recibido y sigue recibiendo el concurso de destacados profesionales de diversas partes del mundo en Ecuador en Bolivia en Argentina, en Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Para nosotros realmente es una alegría que este esfuerzo eh, que hace, por un lado, Educación Sin Fronteras y Darwin Enterprises, esté permitiendo llevar el mensaje de eh, maestros y maestras de profesión, de corazón, de vocación. Es un honor para nosotros esta tarde haber invitado a nuestro amigo, maestro y mentor, el doctor Boris Darmon. Él tiene una larga trayectoria, más de cuatro décadas, y yo me atreveré a decir que más de cuatro décadas, porque su primera exposición la hizo de niño, fue frente a un grupo eh, eclesial, es cierto, este, relacionado con eh, la religiosidad, pero muchos años dedicado a transmitir mensajes y el desarrollo del capital y del talento humano, fundamentalmente en áreas relacionadas con la educación, fundamentalmente relacionadas a áreas eh, que tienen que ver con eh, eso que estamos buscando desde eh, nuestras naciones, desde nuestros países. Yo quiero eh, saludar a todos ustedes en nombre de Educación Sin Fronteras y de RedSinFronteras.com, nuestra señal de radio por internet que está eh, renovándose y próxima a lanzar una programación especial con temas de interés para todos ustedes en el mundo entero que nos escuchan. Y saludar de manera muy especial también a la profesora Lucemia Pérez eh, Paredes Chistama, quien está, eh, y este programa se lo queremos dedicar de manera muy especial, acaba de graduarse como profesora, como licenciada en educación, y está allá en Picota, en la región San Martín, en una zona muy, muy, muy alejada del centro de eh, la ciudad, eh, allá en la región San Martín, y está, pues, este, haciendo esfuerzos para podernos ver y coger la señal de Wi-Fi allá en su comunidad educativa estuvimos conversando, intercambiando fotos temprano, y realmente es un honor tener aquí a esfuerzos y ejemplos de maestras, como es nuestra amiga la profesora Lucemia Paredes Chistama, allá en la región eh, San Martín. Saludar también a la maestra Mari Vázquez, y vamos a iniciar esta presentación. Un destacado profesional eh, con una larga trayectoria, decíamos, en el mundo de la formación y el desarrollo humano, eh, profesional del coaching, ontológico, además, eh, con múltiples estudios en diversos niveles, tanto en el Perú como en el extranjero, con eh, algunas decenas de miles de oyentes y de asistentes a sus capacitaciones, a sus charlas, a sus emprendimientos, y nosotros tenemos el honor de eh, trabajar con él, de haberlo conocido hace algunos años en medios radiofónicos, justamente, y luego, pues, ir eh, encontrarnos en el camino que Dios nos ha trazado para cada uno de nosotros, para desarrollar el tema sobre cómo lograr eh, que nuestros estudiantes sean exitosos a propósito del libro, de los uh, más de la decena de libros que ha publicado el maestro y doctor Boris Darmon, y el que tengo yo en mano, mi yo exitoso, del cual eh, dio origen a esta presentación de hoy, dejamos con ustedes a nuestro amigo y maestro, pero sobre todo, Mejor Ser Humano, el doctor Boris Darmon, Adelante maestro, el micrófono para usted como siempre. Muchas gracias mi querido Julio, siempre gozoso de participar en este programa que lideras y más aún seguro de que cada cosa que tú hagas en este programa siempre dejará una hermosa huella en el corazón de cada uno de los que asisten, de los que tal vez sin conocer un poco el gran esfuerzo que tú haces cada jueves para tener este proyecto. Y muy pronto el programa de educación eh, Sin Fronteras en la radio eh, va a ser realmente una contribución maravillosa. Es posible que cuando nosotros lleguemos uh, a saber acerca de esto, seguramente estaremos en otras latitudes, quizás en la latitud del descanso y la tranquilidad de la vejez. Pero así se comienzan los hermosos proyectos que con el tiempo van tomando fuerza. Hoy mencionabas que cumplimos ya dos años y una idea que nació eh, en un café, en un lugar separados, tú en tu casa yo en, el, en la mía, por circunstancias eh, de la pandemia, pero seguros de que lo que nosotros hagamos ahora o lo que no hagamos siempre traerá consigo algún resultado. Y bien dices, cuando mencionas el libro Mi yo Exitoso, el propósito de ese libro era justamente motivar a las personas a desarrollar el mate el, la materia prima más importante que es el ser humano, las capacidades del hombre. Y así es la única manera como ustedes y yo podemos trascender en el tiempo. Creo que Educación Sin Fronteras esta tarde... No solamente me da a mí el privilegio de ser parte de esta exposición, sino también nos da a todos el privilegio de poder sentir que hacer algo es lo que nos mueve por los demás. Es lo que realmente hace que muchas personas, como tú o como todos los que estamos aquí, hemos pensado o repensado, como decíamos anoche en nuestra presentación, un poco acerca de nuestra forma de volvernos personas más productivas y no simplemente ver pasar el aire a nuestro alrededor solamente acariciando nuestros rostros y gustando de su belleza. Es el momento de hacer que esto se convierta en algo que realmente dé los resultados que esperamos. Y por eso el tema de hoy no deja de tener importancia, ya que el deseo de cada uno de los que estamos aquí es que cada cosa que nosotros hagamos o digamos, tenga los resultados para lograr lo que nosotros conocemos como el éxito. Es decir, para alcanzar el logro, que es sinónimo de éxito. Yo preparé un material esta noche para, o esta tarde para compartir con ustedes, porque me pareció importantísimo eh, poder hacer un seguimiento didáctico de lo que vamos a hablar. Como ya Julio nos ha presentado, eh, yo represento realmente a una idea que se inició en la necesidad. Siempre lo digo y no puedo negar que eh, vivía una experiencia muy triste, muy dolorosa de separación y cuando apareció el nombre Enterprise, emprendedor, y dije, ¿qué hago? ¿Cómo le llamo? ¿Qué hago para poder comenzar mi experiencia? Había dado mi primera conferencia en la cual me pagaron 50 soles, más o menos unos, ¿cuánto? ¿10 dólares? ¿12 dólares? ¿15 dólares? El taxi me costó 20 soles de ida y 20 soles de vuelta. Mi primera ganancia fue 10 soles, aproximadamente 3 dólares, y un poquitito más, un poquito menos. Eh, ¿Por qué estoy contando esta experiencia? Porque a veces nosotros creemos que una pequeña idea puede no tener ningún logro, ningún resultado. Pero allí apareció Darmon Enterprises y también comenzó una idea de cómo nosotros vamos a trabajar y cuál va a ser nuestra filosofía. Y digo nuestra solamente por querer compartir esta idea con cada uno de ustedes, pero fue una noche de dolor, de tristeza, porque tenía la espalda durmiendo sobre el piso en un pequeño colchón de 35 soles, donde comenzaba un futuro que no estaba relacionado con el hecho de conseguir dinero, sino con el buscar satisfacción humana, ser yo mismo, ser una persona. Y por eso pusimos el lema Ser, Camino a la Grandeza. Y hoy con Educación Sin Fronteras, hemos encontrado una veta maravillosa en la cual podemos conducirnos, gracias a los que están presentes esta tarde aquí y que se han dado cita porque quieren saber qué pueden hacer también para que aprendiendo, contribuir a una sociedad que tantos nos necesita. Y hago esta alegoría o este, esta locución al inicio de mi conversación para poder promover en el corazón de cada uno de los que nos escuchan esta tarde la idea de que debes comenzar a hacer algo por la educación de ti mismo y de los demás. Si son niños o adultos, no importa. El aprendizaje no tiene edad, no tiene momento de comienzo ni, ni momento final. Yo tuve el privilegio de visitar a un tío de mi esposa mmm, momentos antes de morir. Y él con una mirada un poco triste por su situación me dijo, quiero que hagas una oración por mí porque quiero tener paz en mi corazón. No sabíamos que él moriría unas horas después, pero es lo que tú puedas hacer Incluso con una persona antes de morir es bastante. Nunca voy a olvidar tres días antes de que mi héroe de la vida, el padre más maravilloso que he conocido en el mundo, porque es el mío, eh, pude hacerle, sacarle una sonrisa en medio del dolor que él tenía antes de morir. Cada cosa que tú hagas siempre procurará alguna meta, buscará algún logro en la vida de los seres humanos que existimos. Por esa razón me atrevo a decir que los 11 libros que he publicado y uno de ellos en su cuarta edición no hacen otra cosa más que buscar el objetivo que tenemos en nuestra presentación de esta tarde, buscar que nuestros jóvenes, que nuestros niños y a quienes nosotros les, eh, les hagamos esa transferencia de más que conocimiento, porque el conocimiento ahora está abierto a todos y no necesita de nosotros realmente, sino que busquemos que ellos puedan entender que lo que podamos nosotros decirles ahora puede tener resultados importantes mañana. ¿Cómo lograr que nuestros estudiantes sean exitosos? ¿Cuál es el sinónimo de éxito? Me preguntaba mientras leía el título que de paso fue creado por Julio, el promotor de este proyecto. ¿Qué es el éxito? Y recordé una conferencia que yo di hace aproximadamente nueve años a un grupo de jóvenes en una universidad, jóvenes que venían con el, la idea de hacer una carrera porque buscaban éxito profesional. Y les dije que el éxito era el parpadear, el movimiento que podía comprobarse en la lágrima que mojaba nuestros ojos y permitía abrir nuestros párpados para ver. Así tan simple, así tan sencillo, que el éxito es algo que se puede lograr con un simple respirar y purificar nuestros pulmones y a través de ellos nuestra sangre y tener vida. El éxito es algo que nosotros podamos o podemos hacer si es que educamos juntamente con las acciones nuestras el propósito de la vida del ser humano. Por eso dije que no hay educación si no hay logros en los educandos. No hay forma de creer que puedo tener éxito si no puedo respirar, si no puedo hacer que otros respiren si no pienso o si no hago que otros piensen. No hay educación para el éxito, si no hago que los seres, en lo más sencillo, a priori de sus acciones o de su conciencia de la vida, no crean ellos mismos la capacidad de poder trascender en cada segundo de sus vidas. Hay una al final se los voy a pasar, un pequeño vídeo, que si bien es cierto, describe un poco la educación de aquel país que todos nosotros queremos imitar, Finlandia, eh, lo voy a compartir a través de, al final de la charla. Miraba un poco las acciones de los maestros, y consideraba en alguna medida que muchas de las cosas que nuestros niños no logran es porque transferimos a ellos paquetes con masking tape, utilizando la ilustración con contenidos viejos, anticuados, fuera de la realidad, que muchas veces llevamos a nuestras aulas, o quizás llevamos en nuestras mochilas del cansancio de 20, 30 años de trabajo como docentes o como personas, y que quizás, que quizás lo único que queremos simplemente es vivir en el conformismo de, nuestro, de nuestra realidad profesional sin darnos cuenta que la educación no es simplemente el pasar de unos temas frente a nuestros estudiantes, sino de trascender de tal modo que cada cosa que nosotros prodigamos podamos lograr lo que ellos buscan en la vida. Usted se preguntará, ¿y por qué puso a un niño en un water junto a una madre? Porque me impresionó esta frase. Forzar el aprendizaje para tener éxito. Claro que me llamó la atención porque cuando yo era niño y me portaba mal y decía una grosería, tenía que escribir más de 3.000 veces la palabra no hablar grosería, no hablar grosería, no hablar grosería. Y llenar casi un cuaderno como castigo. El sistema nervioso infantil no puede controlar las funciones vesicales e intestinales. No es un párrafo mío, simplemente lo tomé del internet, de un estudio. Por lo menos hasta que el niño haya aprendido a andar y a sentarse por sí mismo. Me encanta la palabra por sí mismo. Yo no sé si los maestros nos interesa de alguna manera o en cierta medida el que ellos aprendan a aprender, valga la redundancia por sí mismos al comprender que los aprendizajes primarios y el nivel de conciencia del niño respecto de su cuerpo y sus necesidades es el primer paso hacia la educación para el éxito recuerdo a mi hija Francesca a los dos años intentando atarse los zapatos para ir al colegio, para llegar temprano. No podía hacerlo. Me miró y me dice, papi, ¿me puedes ayudar? Necesito atarme los zapatos porque se me salen. Y le dije, toma tus manos y pon sobre la punta de los, de los pasadores. Y con mucha paciencia y cariño, como papá, como muchos de ustedes seguramente lo han hecho, conducir a mi hija para que aprendiera a atarse los zapatos. Es el niño que te va dando las pautas, en, de acuerdo al nivel de conciencia que tiene respecto de sus propias necesidades, la que abrirán de algún modo los espacios para que tú como docente puedas ir discurriendo dentro de sus intereses y sus necesidades y cuando menos te des cuenta, potencializar sus capacidades para poder lograr un camino exitoso. No tienes que forzar, no tienes que empujar, no tienes que intentar más allá de lo que la naturaleza te va mostrando como parte de su deseo de aprendizaje. Muchas veces los padres o los maestros utilizamos una triste Manera de querer hacer que nuestros hijos despierten para caminar el éxito mediante el aprendizaje. Y usamos comparativos que producen más frustración y desánimo al compararlos en ciertos ítems, diría yo, o aspectos con sus compañeros, sus vecinos o niños que comparten con ellos momentos que no necesariamente para ellos son relevantes. Los hijos del vecino no pueden servir de término de comparación para nuestros hijos, para nuestros niños, para nosotros mismos. Pueden ser modelos, pero no modelos frustrantes, no modelos para poder utilizando el coloquio o la forma coloquial de decir para que alguien me la chante en la nariz, diciéndome que ese niño o tal persona es mejor que yo, que por qué no soy como él. No hay personas que puedan ser comparables las unas con las otras. Pueden servir como modelos para poder impulsar una idea, pero no para poder forzar comparativamente a un niño a querer parecerse al otro, sea en el aspecto que fuere. Creo que como docentes tenemos que cambiar nuestra filosofía de yo digo lo que creo y tú haces lo que quiero. Y poner en perspectiva, tú dime lo que quieres y yo te ayudo a lograr lo que tú deseas. Pero doctor Boris, eso no va a funcionar. Eso no va a ser posible. Bueno, ya se ha estudiado la educación en diferentes comunidades, culturas y aspectos de la vida humana. Y nos hemos dado cuenta que cuando nosotros conducimos a los niños, a los adolescentes, a los estudiantes dentro de un contexto de libertad, dentro de un contexto de posibilidades y no de restricciones, logramos mayores resultados. Es cierto que hay algunos casos en los que se han dado las dos cosas o solo una de ellas y quizás se han logrado ciertas cosas, pero no son el común denominador de la forma y naturaleza del ser humano. Es por esa razón que necesitamos comprender un poco más, no tanto qué es lo que sabe y lo que puede hacer el maestro, sino ¿Qué es lo que quiere el estudiante para poder alcanzar los objetivos que él tiene? Utilizábamos antiguamente la metodología de la memorización para calificar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes como buenos o malos o mediocres. Yo recuerdo que era el mejor alumno en matemáticas desde que yo tengo uso de razón y entré a la escuela. Si tú me preguntas hoy cómo sacar una raíz cuadrada... Te tengo que reconocer públicamente y ante las redes, porque en este momento estamos pasando en vivo nuestro programa por las redes del Facebook, que no tengo idea cómo se saca una raíz cuadrada. Aprendí a soldar porque mi padre era un soldador. Aprendí a clavar maderas porque mi padre era un carpintero. Aprendí a pescar porque él era pescador. Tal vez nos hemos olvidado que los conceptos teóricos ayudan, pero no son relevantes para el desarrollo del hombre. Yo recuerdo a mi profesor de prácticas, no por lo que él me decía, sino por lo que yo veía, y cómo él me impulsaba para poder entender ciertas cosas de la vida. Siempre hemos dicho que buscamos que la educación sea para la vida y no para el dinero, o no para la posición, o no para la fama. Debo reconocer que muchas veces decir que soy un doctor me ha dado satisfacciones. Decirle a la gente que tengo grados y estudios me ha abierto para entrar en la mente de mucha gente que no lo habría hecho. Pero también debo reconocer que lo, lo usé como instrumento para poder romper los paradigmas de personas que solo aceptan a una persona con estudios y no a una persona que no haya pasado por las escuelas para poder aprender y escuchar algo. Yo tengo un amigo que por las razones de su familia o sus, las circunstancias de su pobreza, viviendo en el Callao, se trasladó a la ciudad de Arequipa, y allí desarrolló una vida realmente triste que lo llevó a la cárcel, y cuando él salía de la cárcel lo conocí. Él nunca pasó por las escuelas, pero por las cosas que él dice, lo que él enseña, la gente le dice, doctor, ¿qué aprendió él? ¿Qué aprendí yo? ¿Qué de mí puede ser tan orgulloso como o autosuficiente como para decir que pasé por una universidad y él no? Cuando en la universidad de la vida también aprendió cosas maravillosas. Pero ya que ahora estamos en el campo educativo, en el campo de una escuela, con docentes que trabajan en las escuelas y muchos de ustedes que también si bien es cierto, no están dedicados plenamente, pero quieren aprender respecto a eso, vamos a dedicarnos esta tarde a hablar del concepto educativo, académico, que también tiene un papel importante en la vida del hombre. ¿Qué es, me pregunté, enseñar para tener éxito? Y aquí viene una de las cosas que tal vez muchos de nosotros no lo hemos entendido, y si no lo hemos entendido, no hemos podido desglosarlo en nuestra mente. Como dije al comienzo, el éxito es abrir y cerrar nuestros párpados. Porque imagínense ustedes que se cierren sus párpados y nunca más los pueda levantar. Usted no vería nunca más la belleza de una flor. No podría ver el azul del cielo, ni tampoco el verdor de una selva maravillosa, como hay muchos hermosos países en los cuales nosotros vivimos. La pregunta es, ¿qué es enseñar para tener éxito? Son opciones metodológicas elegidas. O sea, nosotros discriminamos el sistema que queremos utilizar para enseñar. Con el objetivo no de destruir la mente, sino para construirla. Y revisamos sus procedimientos. Y echamos mano de los recursos necesarios para utilizarlos en cada fase del plan de acción que tenemos y que secuenciados lógicamente, escuchen bien la palabra, secuenciados lógicamente, tú no puedes romper la lógica del desarrollo humano. El otro día vi a un niño de 8 años con los con el cuerpo de un hombre musculoso de 30, 40 años. Yo me puse a pensar qué será de ese niño cuando llegue a tener 30 años con un cuerpo así. O personas que adelantan ciertos desarrollos de sus cuerpos o de su mente, que si bien es cierto la mente es mucho más plausible de poder adelantarse a sus tiempos por las oportunidades y la relación que pueda tener con el entorno y por el interés de la persona que lo posee, también es importante tener en cuenta que los procedimientos secuenciados lógicamente, y escuchen bien, correlacionados con la realidad del educando, permiten alcanzar los objetivos planteados que se conoce como el éxito. Yo no entiendo por qué, de alguna manera, algunos papás nuestros, por supuesto con la educación clásica antigua, nos decían tienes que ir a la ciudad para tener éxito. Y claro, Julio y todos los que vivimos aquí en la ciudad de Lima o en las capitales o en las capitales de provincias, dejamos nuestro pequeño pueblo para salir hacia la ciudad. Y sin duda, el objetivo de nuestros padres era tener una educación universitaria para poder decir que tuvimos, que tuvimos realmente éxito. Pero ¿cuánto de todo eso realmente no fue una experiencia dura de llevar, cuando se rompe nuestro esquema psicológico o lógico correlacionado con nuestra realidad, para ir a buscar un mundo disque mejor. Y nos encontramos con, yo nunca pudo dejar de recordar que la primera noche que dormí en el internado de la escuela, un amigo compartió conmigo una revista pornográfica Días después, un joven me hizo escuchar una música que yo no había escuchado en mi vida, música rock metálica. Tres o cuatro días después, un compañero de la pieza de al lado me confesó que su compañero consumía pasta básica de cocaína. Y si les cuento toda la historia, ustedes se darán cuenta que entré en un mundo del cual no estaba lógica y correlacionada con mi realidad. Tengo 60 años ahora. Han pasado, ha pasado mucha agua bajo el puente. Puedo darle gracias a Dios por su protección y su cuidado durante estos 60 años. Y no saben ustedes cuánto deseo tener mi próximo paso al éxito. Vivir en la montaña. En la selva. Cosechar unas caigas que estarán cerca de mi casa unos limones que están produciendo maravillosamente, cortar un racimo de plátano y llevarlo a mi cocina, poder asar un poco de pan hecho con las manos de mi esposa y conducirme a ponerle dentro una mermelada de plátanos o de piñas, eh, como le dicen acá? La golden, ¿no? Pineapple. El gusto de poder tener en la vida éxito no es más que el resultado de trabajar un proyecto de vida secuenciado con la lógica y relacionado con la realidad del individuo. Por esa razón, el vídeo que yo voy a compartir con ustedes al final, pensé compartirlo al comienzo, pero tenía 10 minutos, era demasiado, es que justamente Finlandia logró entender que la lógica del hombre y su relación con la realidad son la pauta más importante para lograr el desarrollo y la enseñanza para el éxito. Vamos a sugerir ocho consideraciones a priori. ¿Y por qué digo a priori? Porque simplemente las quiero tomar como un puntillazo. Es una idea que la comparto y añadí un poco de mi, como dice, de mi impronto personal a las ideas que encontré y que sistematicé esta tarde para cada uno de ustedes. Cuando digo a priori, no estamos hablando de desempeño docente solamente, porque de eso hemos venido hablando mucho tiempo en Educación Sin Fronteras. Estamos hablando de consideraciones como metodologías básicas, las cuales hay que mejorar, implicar a la experiencia y la habilidad del docente y la realidad lo más cerca posible del educando, no del docente. No es el educando que tiene que adaptarse ahora a la metodología del docente, sino al revés, que el educando se acerque lo más posible a la metodología del estudiante. Son muchas cositas simples. Primero, aprendizaje basado en proyectos. Una de las cosas interesantes que pude ver en la experiencia de la segunda carrera de mi hijo es que, siendo ingeniero mecánico, se propuso junto a sus compañeros desarrollar un proyecto desde que comenzó su carrera para que al terminar pudiera hacer su tesis de graduación. Hace dos semanas atrás, perdonen que lo cuente con orgullo, pues ahora sí tengo derecho, ¿no es cierto?, de sentirme orgulloso. Me dice, papá, me han llamado de una institución donde realizan implementos para operación y salvar la vida a los niños, para que yo pueda hacer instrumentos y mejorar los que ya tienen, para que puedan los niños tener una mejor vida, ya sea que sean eh, personas con dificultades para caminar, para respirar, todo lo que se necesite, voy a trabajar en un hospital, me están invitando, le digo a raíz de qué y él me dijo, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Que yo para mi graduación hice una lengua mecánica para las personas que pierden la lengua a causa de fumar y que necesitan introducir los alimentos y poder deglutirlos adecuadamente. Sí, claro que me acuerdo. Esa tesis fue publicada en una revista indexada y gracias a eso, hoy tengo el privilegio de estar invitado, gracias a ese proyecto, para trabajar en una institución que de paso me va a dar un poquito más, que va a tener mayores rangos profesionales, pero me gusta porque un proyecto me ayudó a lograr lo que estoy logrando en el camino. Lo comento, esto no como ese orgullo que me indujo al comienzo a decirlo, sino como el deseo de que, maestros, yo no sé cuánto tiempo te pases hablando con tus alumnos, pero los alumnos no quieren escucharte tanto. Lo que ellos quieren es saber qué proyecto en sus vidas van a realizar que los va a ayudar a tocar con la yema de los dedos el éxito. Aprender solucionando hechos en escenarios posibles sustraídos de la realidad. Se trata de un método integrador que plantea la inclusión del alumno en una situación o problemática real que requiere solución o comprobación. Parte del interés del estudiante y se caracteriza... Eh, o sea, iniciamos con el interés del estudiante y se caracteriza por tener que aplicar de manera práctica una propuesta que permite solucionar un problema real desde diversas áreas del conocimiento. Dicha propuesta está concentrada o centrada en actividades que conllevan a la elaboración de un producto de utilidad personal y social. A veces nosotros dictamos una clase y no nos damos cuenta qué relevancia tiene en los escenarios cercanos a la vida de nuestros alumnos. Número dos, me gustó esta, este, esta metodología, Flip It Classroom, aula invertida. Se basa, se, se basa en dar la vuelta a la clase, entre, es una frase, redirigiendo la atención, dándosela a los estudiantes a su aprendizaje. Por ello, los materiales educativos, por ejemplo, lecturas o videos son estudiados por los alumnos en casa y posteriormente se trabajan en el salón de clase. Ah ah, ¿qué pasó? Parece que estamos volteando la mente de los docentes y de la persona que están esta tarde aquí. De esta manera se optimiza el tiempo en el aula y se puede atender mejor a los estudiantes que requieran más apoyo, así como realizar proyectos colectivos. Qué interesante, ¿verdad? yo puedo dar fe de esto. Tomé algunas clases de mi doctorado en liderazgo y educación en los Estados Unidos. Cuando el profesor venía a clase, simplemente nos daba dos páginas escritas con un proyecto en el cual teníamos que ir a la biblioteca, investigar, y en la siguiente clase, venir a clases y nosotros tener que exponer lo que habíamos encontrado. Les estoy hablando del año 2004. O sea... ¿Dónde estamos nosotros los peruanos? ¿O dónde estamos los mexicanos? ¿Dónde estamos los sudamericanos? Utilizando nuevas metodologías. Es decir, cambiar la, el sistema tradicional de darle a los alumnos lectura para hacer homeworks y actividades en la casa. O que ellos investiguen y en la clase hacer la parte del desmenuzar su lectura. Flip it, Classroom. Número tres. El aprendizaje basado en problemas. Seguramente en alguna de las actividades que ha tenido el Cusun Sin Fronteras ya se habló de este tema. Pero es una metodología en la cual se investiga, interpreta, argumenta y propone la solución a uno o varios problemas creando un escenario simulado de posible solución y analizando los probables, las probables consecuencias. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto en nuestra clase? O simplemente nos hemos dado el privilegio de a la paporreta, como decía mi mamá, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y nuestros estudiantes seguramente pensando en las canicas que han traído para la hora del recreo, no nos escucharon. Los problemas planteados deben motivar a los estudiantes a participar en escenarios relevantes para ellos, que faciliten la conexión entre la teoría y su aplicación. Se puede trabajar con problemas abiertos o problemas cerrados, con conclusiones fijas o con conclusiones posibles. Te recomendamos leer, por ejemplo, algunos temas como cómo se implementan el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas. Sería interesante que cada uno de ustedes ya comience a hacer la tarea y la próxima en la clase la discutimos. Estoy tratando de ser un buen alumno, ¿cierto? Un buen profesor, perdón. Muy bien. Número cuatro, pensamiento de diseño. Design thinking. El niño no plasma una idea externamente, pero sí lo hace en la mente. Desarrolla un proceso. Es un método innovador que ayuda a resolver problemas en las escuelas a partir de soluciones sencillas, adaptadas a los estudiantes y el contexto. Consta de cinco fases que ayudan a conducir el desarrollo. Descubrimiento, interpretación, ideación, experimentación y evolución. Es muy importante esta parte final cuando dice evolución, es el paso de haber comprendido hacia el logro, hacia la aplicación. Cada proceso de diseño empieza abordando un problema específico al cual se denomina desafío de diseño mental, teórico. El sabio debe ser abordable, comprensible y realizable. Por eso el maestro es un guía para que el alumno o el estudiante pueda tener finalmente una forma de aplicar esa idea o ese diseño mental. Número cinco. En realidad es una, un Spanglish, lo que se hizo aquí, gamificación. Viene de la palabra game, jugar, es la... Una aplicación de mecánica de juegos en el ámbito educativo, con el fin de estimular, motivar la competencia, la cooperación, la creatividad y los valores que son comunes en todos los juegos. Tuve el privilegio durante casi dos años colaborar con una institución que daba capacitación a los docentes y entre ellos di una capacitación de cómo utilizar el sistema lú, uh, lúdico para la enseñanza y sin duda hay un buen material ahí que se puede compartir. Es bien sabido que esto ya viene siendo aplicado en a las aulas desde tiempo atrás, aunque con el auge de los videojuegos, las aplicaciones, así como de los celulares y las tabletas, se ha vuelto a retomar como metodología de enseñanza en las escuelas. Ojalá se pueda también aprovechar esto como una metodología. Si tú eres papá y no eres maestro, pero quieres enseñar a tu esposo, a tus hijos, a cualquiera, utiliza el sistema de juegos. Te permite muchísimo aprender o enseñar algo que tenga que ver con la realidad. Finalmente, perdón, eh... Punto número 6, aprendizaje basado en el pensamiento. Thinking based learning. Este método se centra en desarrollar las destrezas del pensamiento. Aprender a pensar. Pensar, pensar, decía nuestro, nuestro entrenador de Perú, ¿no es cierto?, a los, a los muchachos. A veces los impulsamos a actuar, pero cuando el actuar no tiene una, una, un proceso de razonamiento, de análisis, a veces es mucho más... Este, caminas más a borbotones que, que de manera organizada. Es decir, ir más allá de la memorización, a trabajar los contenidos en el salón. El porqué de las cosas, en otras palabras. Profesor, ¿por qué dos por dos, dos, por dos es tanto? O uno por tres es tanto. Hay que buscarle el razonamiento, el pensamiento. Para alcanzar un pensamiento eficaz, se busca promover que los alumnos analicen, argumenten, relacionen, contextualicen de manera que la información se torne en aprendizaje. Interesante, ¿verdad? No, si sí, yo recuerdo muchas cosas que mi mamá con primer año de secundaria me enseñó, ella utilizaba el Think Based Learning, aprendizaje basado en el pensamiento. Piensa, hijo, mira lo que estás haciendo, entiende pues, ¿no? La mamá con su método de voz alta y voz de sargento lo hacía lo hacía bien, porque ella lo hacía con buena intención. Aprendizaje cooperativo. Creo que esto también es un tema que hemos desarrollado ampliamente. Pero el aprendizaje cooperativo va más allá de agrupar las mesas y sillas, o de lanzar preguntas a toda la clase. Se basa, escuchen bien, en aprovechar la diversidad de ideas, habilidades y destrezas para lograr objetivos conjuntos. Yo tuve este privilegio de trabajar un poco esto en la Escuela de Altos Estudios Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Mis alumnos los alfereces tenían que hacer un poco de esto, diversificación de ideas con ciertos temas relacionados a resolución de conflictos. Enseñaba eh, liderazgo y resolución de conflictos. Tradicionalmente vista como desventaja, la heterogeneidad del aula se torna un eficaz recurso de, de aprendizaje y se favorece el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes. Lo que parece que fue un limitante por la diversidad de los alumnos, por la particularidad de todos ellos en un mismo, una misma aula, ahora se convierte en un bagaje, en un potencial de ideas que permite ser colaborativa dentro del de desarrollo del aprendizaje. Finalmente es importante que lo diga, que debemos trabajar también el método Montessori, y me gustó porque, de paso les comento, yo llevé un curso, trabajé en los Estados Unidos para una institución en un Kids University, o daycare Program, se llamaba, cuidado de niños antes y después de la, de la escuela. En realidad, lo que, se, lo que hace este método, el método que yo estudié es el método Montessori, cuidado de niños eh, pre y postescolares, eh, es darle la, al niño la capacidad de poder expandir su curiosidad y darle libertad para que descubran el mundo a partir de sus propias experiencias, respetando sus ritmos de aprendizaje. ¿Qué significa ritmos? Contextualización, lógicamente conduciéndose dentro de cada una de sus realidades. En las aulas se recomienda mezclar niños y niñas de distintas edades, permitir que elijan el tipo de trabajo que desean realizar y los materiales a utilizar. El papel del docente se centra en ser, ¿qué cosa dice? Observador y orientador. Se dan cuenta que el protagonista no es el maestro, el protagonista es el niño. En un programa muy bonito, de paso, pude el privilegio de trabajar cuatro años en un programa de este tipo en Estados Unidos, con el conocimiento del sistema Montessori, que de paso en Perú hay muchísimos que se están dando quiero utilizar esto como una ilustración. Me gustó porque buscando, indagando, digging, como decimos en inglés, cavando en la profundidad del internet, encontramos algunas cosas que nos sirven de, de ayuda para poder enseñar. Dejarlo descalzo. Es como un riesgo controlado. Cuando el niño empieza a dar los primeros pasos, no son precisamente los zapatos lo, la ayuda más importante para un sano desarrollo de los pies. ¿ah? qué interesante. Maestro, ¿por qué tú tienes...? No, no, no, no, no hagas no es esto, no hagas es lo otro. No, no, no, aquí no. La escuela, estás en la escuela, no te olvides. ¿ah? Comenzamos a ponerle los zapatos, ¿no? Para que el niño comience a caminar dentro de la educación o la educación académica y terminamos... En vez de ayudarlo a crecer, lo ayudamos demasiado sobreprotegiendo, sin darnos cuenta, creyendo que estamos haciendo bien. Una alfombra tosca, la arena, si no está fría, o un prado seco, ¿le prestarían mejor servicio? Es una creencia muy extendida, pero errónea, sin embargo, que los delicados pies infantiles estarán mejor protegidos con unos zapatitos bien anulados, ¿no?, ocurre todo lo contrario. Lo mejor protegidos, a ver, los músculos del pie infantil son lo bastante fuertes por naturaleza para soportar el peso del niño que por su propio impulso intenta ponerse de pie al andar. ¿Por qué tomé esta ilustración? Porque en cada cosa que nosotros querramos enseñar, orientar, conducir para el éxito, no tratemos de ser sobreprotectivos. Enseñemos. Algunos adultos se enojan. Yo lo hago a veces cuando comenzamos a hacer un proyecto. Les doy bastante ayuda, bastante conocimiento. Después con un tiempo los dejo un poco. Me dicen, sí, pero antes tú me ayudabas y ahora no me ayudas. Es que tú tienes que comenzar a sentir los pinchazos, las piedritas que hay en el camino donde vas a caminar. Porque si no lo hago, si no te dejo, no vas a aprender, no vas a llegar al éxito. No vas a encontrar el logro. Es importante, se dan cuenta en cada etapa de la vida. De repente hoy eres un niño en la idea de cómo hacer un negocio, por ejemplo. Cómo hacer inversiones. O cómo este, promover un producto. O quién sabe promover tu propia profesión. No lo sabes. Eres un niño descalzo. Y de repente te quiero dar toda la protección posible y al final no aprendes. Cuando se te deja ya no puedes. ¿Por qué? Porque no tuviste la capacidad de poder, mientras caminabas, aprender ciertas cosas que te servirán para el futuro. Por eso la educación es eso, para el éxito es eso, comenzar en la lógica psicológica del ser humano para conducirlo de tal modo que el logro sea posible. Cada estudiante es particularmente diferente, estamos terminando. Es indudable que cada grupo de alumnos es diferente, por ello nadie está más calificado que el docente para elegir el método que mejor responda a a las características y necesidades de cada uno. Escúchalo bien. Yo soy una buena maestra. En mi clase nadie hace bulla, En mi clase todos hacen la tarea. No es eso. Tú no eres el objetivo. Los objetivos son tus niños, tus estudiantes, tu compañero a quien estás capacitando en el negocio, en el trabajo. No eres tú. Lo recomendable es que como profesionales de la educación, Conozcamos los distintos métodos de enseñanza que van surgiendo y que han demostrado ser aplicables y producir buenos resultados. ¿Ok? Trata de utilizar aquellos que ya otros seguramente han demostrado que es posible conseguir resultados. El docente que es para el éxito es un facilitador, es un retador. Él desafía los estándares que no forman ni educan. Y cuidado con lo que voy a decir acá. Si tu director de educación te dice que tienes que hacer tal o cual cosa como lo hiciste hace 30 años, es porque tu director de educación no está entendiendo que tú quieres desafiar los estándares que hace muchísimos años. Nos venimos quejando de que la educación no logra esto, no logra aquí, no logra allá. Todavía seguimos todavía, ¿no? Seguimos en las universidades diciendo, "Ah, primer puesto sacó más número", yo no digo nota, número, y por eso es primer puesto. Mejor alumno, mejor estudiante, entró en primer puesto. Y un chico que entró en el 2002 puesto, dentro de unos años, es el más exitoso. ¿Qué pasó con el número uno? Memorísticamente era capaz de recordar los números y todas las preguntas, pero no era capaz de aplicar ese conocimiento y desafiar los estándares de la realidad en la que vive. Por eso, mis queridos amigos, que esta tarde han tenido a bien un momentito para escuchar a este servidor, gracias a la oportunidad de este programa de Educación Sin Fronteras, convirtámonos en retadores, desafiantes de los estándares que no forman ni educan. Casi estoy a punto de rechazar todas mis carreras, pero no lo voy a hacer, porque creo que todavía hay mucho que hacer con el nombre del profesional, pero hay mucho que hacer en el nombre del ser humano que necesita buscar y ahondar un poco más aquello que se llama éxito finalmente, les sugiero le sugiero algo que es importante para ti y para mí recuerda que cada cosa que tú digas las palabras que tú compartas que crees que no tienen consecuencias ellas conducirán, vamos a utilizar el lenguaje más grande ahora, a las personas, están los estudiantes, los profesionales, los que te siguen, todos, al fracaso o al éxito. Si no eres consciente de lo que dices, puede que no te importe sus resultados. Y si no te importan sus resultados, entonces no sirves para enseñar. Si lo que dices, y no eres consciente de lo que dices, de las consecuencias que esto tiene, mejor no enseñes. Porque si lo que enseñas no está primero en tu cabeza, de los resultados que vas a lograr, lo que vas a provocar, es mejor que calladito, te dé más bonito, decía un amigo mío. Disculpen la forma de terminar el sistema, la presentación. Pero creo que es necesario ser serios. Muchos de nosotros somos maestros, pero dice la escritura que los maestros seremos responsables de lo que enseñamos. Por eso no seáis vosotros muchos maestros de la escritura, porque de eso daremos cuenta y tendremos mayor paga. No lo digo yo, lo dice el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre. Os convino a ustedes, maestros, a mirar un poco más allá de una palabra, de un acto, y ver las consecuencias. Si ellas conducen al éxito, te felicito, porque ya eres consciente de que el trabajo que estás haciendo es un trabajo para construir la vida del hombre, que no es nada poco, ni nada simple. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, gracias a usted, maestro y amigo doctor Boris Garmon. Eh, en realidad, eh, eh, impactante, eh, claro, preciso. Y yo me quedo, ¿no? Eh, bienaventurados aquellos maestros que pueden ser más facilitadores de lo que son todavía, más retadores de lo que estoy seguro vienen haciéndolo. En la sierra, en la costa, en la selva, en el norte del continente, en el centro del continente, al sur de, de América. Bienaventurados los que pueden desafiar, romper y disruptir disrupir el orden establecido, los estándares establecidos, nos quedamos con ese mensaje, abrimos los micrófonos, eh, palabras, pueden levantar la mano, ahí está el maestro de maestros también, un destacado catedrático universitario en Lima, capital del Perú, el maestro Mario Arauco, adelante, lo escuchamos, el micrófono para usted, eh, maestro y amigo, lo escuchamos. Eh, gracias, Julio. Eh, buenas a todos. Gracias por la ponencia, doctor. El, la pregunta era, el, el cambio de enfoque que plantea eh, siempre requiere un tiempo de entrenamiento hasta alcanzar su velocidad de crucero, ¿no? Como todo cambio. Uh, mi, mi preocupación ha sido siempre que en el sistema universitario tenemos una carrera de cinco años, y cada tres años, por ley, habría que modificar la malla. Entonces, el enfoque que plantea, lo, lo empleamos estrategias de investigación, tal como lo ha dicho, algunas estrategias más, pero relacionados con las competencias. Y mi, mi pregunta es, ¿cómo podríamos hacer cuando la realidad gana a este enfoque? Incluso, pensemos en el enfoque que ha dado, pero que a los tres años se cambia la malla. Y eso significa que se cambian también las competencias. Se vuelve a articular todo. ¿Cómo podríamos hacer para salvar esa brecha? ¿No? Porque no sé si en tres años va a dar tiempo de alcanzar resultados. Ok, ok. Gracias, maestro Mario Arauco. Adelante, doctor. Los resultados nunca son predecibles a menos que nosotros conduzcamos con un enfoque ciertas metodologías. En tal sentido, los resultados no se miden necesariamente a todos por igual. Yo recuerdo, yo vengo de un pequeño pueblo donde el maestro utilizó, seguramente por su conocimiento básico de maestro de primaria, sus competencias y desarrolló ciertas, ciertos aspectos. Esos aspectos también se llevan a la universidad. Cuando en la universidad se establece una malla curricular o metodología que se vaya a utilizar en base a las competencias, normalmente se determinan por un espacio de tiempo. Y no necesariamente el espacio de tiempo es el catalizador o el que hace la taxonomía de, del alumno eh, exitoso porque se utilizó o se desarrolló cierta tal o cual, o se dio cierto tipo de metodología para lograr cierto tipo de competencias o lograr algunos eh, niveles de éxito en los estudiantes. Por eso, si se cambia a los tres años, si a los tres años se cambió simplemente porque se quiso cambiar, pero no se tomó en cuenta las experiencias que se, de los logros que se alcanzaron con la metodología de los tres años anteriores, muchas de las cosas se podrían cambiar, se podrían mejorar, se podrían eh, reforzar o mantener. O sea, el cambio cada tres años no necesariamente tiene que ser drásticamente dejando todo lo anterior y comenzando de nuevo. El ser humano siempre ha sido ser humano. Las culturas en el pasado han sido muy parecidas a las nuestras con la diferencia que ahora estamos más hacinados dentro de ciudades que, que en el campo, con necesidades similares, solamente que atendidas por otro tipo de maneras de atención. Pero en realidad el ser humano es el mismo, con necesidades muy similares. La teoría de Maslow no ha pasado, tiene muchísimos años, y todavía estamos trabajando sobre ellos. O sea, de alguna manera, el hecho de querer apurar la educación dentro de los aspectos del éxito, del logro, bajo ciertas eh, metodologías, y a veces muchas de ellas tan generalizadas para todo un país, dejamos de, de tomar en cuenta en realidad muchos otros aspectos que son. Por eso cuando yo planteé los ocho puntos que mencionamos hoy, los dije a priori, como algo básico. Que pueden ser algunos de ellos utilizados de manera mucho más eh, pronta para una zona que para otras zonas. O sea, en realidad tiene muchísimo que ver cómo el médico, cuando encuentra, utilizo la ilustración, cuando encuentra, está operando una pierna, encuentra una realidad que no esperaba, tiene que tomar ciertas medidas para poder resolver también el otro tema que encontró en el camino. Yo creo que de alguna manera lo que tú mencionas como programa es muy bueno siempre y cuando siempre tenga la capacidad, el docente, de apropiarse de la realidad que se presenta en el momento que se presenta. Y creo que eso ayudaría muchísimo para poder crecer más el pensamiento y la capacidad de los seres humanos hacia el éxito, y no tanto quedarnos con el deseo de ver el éxito algún día, y no necesariamente, por supuesto, cuando yo mencionaba al comienzo, que no se puede medir respecto a tiempo, de repente algún alumno puede tener, un estudiante puede tener éxito inmediato, u otros a 20 o 30 años después. Hay muchas cosas que en mi experiencia, y quizás, quizás también en la tuya, profesor, has tenido ese, ese resultado. Muchas de las cosas que nos enseñaron cuando éramos niños eh, no fueron para el éxito pero de alguna manera marcaron ciertas pautas para poder tener idea de cómo lograr el éxito en, otras, en otros aspectos. En realidad la educación no puede ser parametrada. A mí me gusta la forma como enseñaba Sócrates, por ejemplo, ¿no? Me gusta cómo enseñaba Jesucristo. Son personas que me, me inspiran muchísimo. Me gusta cómo enseñó este Dios a Moisés, por ejemplo, para el éxito, ¿no? tenía 40 años como el más preparado, profesionalmente preparado para ser el faraón, y Dios dice, no me sirves así, vete al desierto. A tal punto que cuando lo llama 40 años después ni siquiera sabía hablar. Entonces, a veces el aprendizaje y el desaprender también es parte de una metodología en resolución de problemas, en comprensión, eh, de, eh, comprensión teórica de la realidad y la aplicación de lo que puedas descubrir como metodología para poder resolverlo. Eh, en realidad es un asunto bastante casi indecible, y lo dice un profesional de la educación, pero es así, es así, eh, ya puedo darme cuenta que muchas de las cosas que yo quise aprender en la universidad, ni siquiera me acuerdo de ellas, ni las utilizo, pero la realidad de la vida hoy me ha permitido resolver gracias a esos conocimientos también que formaron parte del bagaje de información que mi mente necesitaba para los momentos en que vivimos ahora. Gracias, entonces, seguimos compartiendo eh, opiniones, experiencias, consultas, eh, nos vamos al norte del continente, no sé si en Ecuador hay alguna pregunta, en Machala, o nos vamos uh, también a la selva peruana, está ya la maestra Mari Vázquez en el nororiente peruano, el micrófono para usted, eh, maestra Mari Vázquez, eh, para su opinión o, o intercambio de de, de experiencias al respecto. La escuchamos. Adelante maestra Mari Vázquez desde la selva allá en el nororiente de nuestro querido país. El micrófono para usted. La escuchamos. Bien maestro. Buenas, buenas tardes. Eh, buenas tardes a expositor con el doctor Boris y bueno. Felicitaciones para, para él por llegar hacia nosotros de manera muy eficiente, muy motivadora y muy valiosa. ¿no? Esperamos, doctor, que siempre tenga usted que estar también dirigiéndose eh, a los jóvenes porque en realidad necesitamos mucho de su experiencia, de su sabiduría y también de su profesionalismo y Yo espero siempre el permiso del jefe pues, maestro, ¿qué quiere que haga? Yo espero el permiso del jefe, claro <risa> Entiendo, entiendo y, eh, Bueno es importante ver de qué manera, por ejemplo podemos trabajar la aprendizaje basado en el pensamiento, es muy interesante a veces el estudiante piensa que no lo logrará, que no podrá, no podrá. Entonces, a veces también no recibe el apoyo necesario de su familia o de su mismo maestro, ¿no? Por la cantidad de, de compromisos que tiene en el aula, ¿no? En realidad una clase a veces es un mundo de tensiones. Pero el buen maestro debe tratar de, de sopesar muchas cosas, ¿no? De tal manera que... Debe brindar al estudiante la seguridad si, en el control de sus emociones para que él pueda quitarse de la cabecita que no podrá, no logrará, ¿no? Eh, que, que sí alentarlo en sus, en sus potencialidades para que él pueda hacer las cosas. Por ejemplo, escribir un texto. no ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empiezo, maestra? Dicen ellos, ¿no? Pues haciendo un esqueleto del texto, les dije. Y un alumno hizo... Toda una historia, redactó toda una historia y después se olvidó del, del esqueleto. Entonces, después sacando ya, de, de, leyendo el texto, pudo darse cuenta que las palabras claves de su redacción estaban este, basadas en, en los tres primeros párrafos. ¿no? Entonces, a veces el, el estudiante espera ¿no? que nosotros le proporcionemos esa, ese piso firme, en su aprendizaje. Entonces, el maestro debe estar siempre alentando al estudiante, ¿no? Hacer que él elimine sus ideas limitantes y más bien las reemplace por ideas potencializadoras. Ya ver que si sí lo lograste. Mira, ¿cómo dijiste que no podías hacer? De tal manera, a ver, lea tu texto, haz un borrador, luego arregla y vuelva a hacer otro borrador y al final tendrás un texto ¿no? que te servirá de mucho y te sentirás orgulloso ¿no? con, eh, de haber manejado los signos de puntuación, haber escrito las, las, eh, las oraciones con claridad, con coherencia, utilizando los conectores lógicos, en fin. Entonces, es importante que el maestro también le brinde esa seguridad al estudiante al transmitir sus conocimientos. Y estoy segura que, y eso, en, esa, en el aspecto 6 de su exposición, nosotros como docentes nos centramos, creo que vamos a tener ex, eh, estudiantes exitosos, eh, orgullosos de lo que aprendieron y no se van a olvidar nunca de ello. Van a ser efecto multiplicador con su familia y quizás algún día con sus hijos de todo lo que aprendieron con, con tanto esfuerzo. Muchas gracias, maestro. Gracias, gracias, gracias. Y vamos a aprovechar que en la sala está también otra destacada Lidereza educativa, nuestra amiga Narta Noemí Sarrenechea, una destacada lideresa premiada en, en Ecuador, premiada en México, por su trabajo en la conducción y el desarrollo de estrategias eh, metodológicas en la enseñanza de niños y niñas. Un honor. Adelante, maestra eh, Salas, la escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Felicitar una vez más a la participación del doctor Boris Darmon de esta institución, como él dijo, Bo, eh, Darmo Enterprise. Bueno, en primer lugar, eh, me he quedado con la siguiente incógnita. Es una conferencia muy buena para maestros del nivel de primaria, secundaria, pero yo extraigo porque siempre me gusta trabajar con adolescentes entre 10 a 15 años, lo que es el coach adolescente. La pregunta viene por este lado. ¿cómo podemos los maestros reinventarnos en esta etapa post-COVID si estamos manteniendo el, el mismo diseño curricular nacional que lo hemos tenido hasta el año 2019? Entonces, mi pregunta es, ¿será posible que desde nuestro Ministerio de Educación, bueno, estoy hablando del Perú como maestra que soy de acá del Perú, ¿será posible que nuestros líderes que dirigen el Ministerio de Educación se den cuenta que no podemos seguir usando el mismo el currículo nacional considerando que esta educación virtual ha llegado para quedarse en muchos lugares y cómo trabajar en esta etapa post-COVID si tenemos niños que durante el año 2020 y 2021 no avanzaron lo que se esperaba que avance. Entonces, dentro de mi punto de vista personal, tengo niños de 5 años que les ha tocado 4 y inicial de tres y 4 que no han avanzado absolutamente nada de lo que correspondía a su inicial de tres y cuatro años. Pero sí, me encantó todo lo que hoy día he aprendido y muchas gracias, doctor Boris Darmo. Gracias, gracias, a maestra Salas. Adelante, doctor, lo escuchamos. Lo que siempre va a pasar y lo que vamos a notar, siempre vamos a tener la falencia de que todo el sistema escolarizado siempre tiene sus falencias. Definitivamente lo que menciona Marta es exactamente lo que sucede que todo aquello que se lleve a un programa eh, estipulado de pasos y procesos, eh, yo diría encuadrados en un sistema que de alguna manera, yo creo, quiero pensar de que la intención de los que hacen el programa curricular para las, nuestras escuelas, tiene la intención de ayudar a los alumnos en, en tema de aprendizaje y todo lo demás. Eh, yo no sé si solamente se aprende cuando se va al aula. Yo no creo que los niños en dos años han estado han estado desescolarizados, pero no han estado desaprendidos. Han estado desaprendidos en un sistema curricular, pero no necesariamente para la vida. Y quién ha dicho que la educación curricular es la determinante para la vida? Ya les he dicho. Yo he estudiado baldor tercero, cuarto, quinto año de primaria. Pregúnteme cómo se hace una raíz cuadrada no tengo la menor idea. Aprendí a volar un avión cuando era viejo y no me enseñaron cuando estaba en primaria. O sea, en realidad, cuando hablamos de educación y hablamos de educación académica, escolarizada, no necesariamente... Lo que estamos tratando de hacer con este tipo de charlas es justamente hacer conciencia de que el maestro tiene ciertos niveles de capacita, capacidad o niveles de autoridad para poder salir un poco de los estándares y conociendo su realidad. La profesora Marta sabe muy bien de lo que estoy hablando. Cuando usted se va a un pornoí allá arriba a las alturas de Guaral, esa mamá no tiene la experiencia de una señora en Guaral o en la ciudad de Lima o en la capital de Trujillo. No la tiene. Entonces la maestra Marta tiene que ir allá y trabajar un proyecto con la mamá. Y esa mamá se convierte en la maestra cuando la maestra no está. Entonces nos hemos olvidado que la educación para la vida... Es el lema principal de este, de este país y de muchos países. No está dependiendo solamente de los maestros, no es de la escuela. Es posible que no hayan logrado. Yo, algunos se ríen y se burlan cuando dicen: Imagínense que los niños de tercer grado han pasado al cuarto grado sin estudiar. ¿Y quién ha dicho que no están capacitados para estar en el cuarto grado? En Estados Unidos no existe el sistema de repitencias. Solamente en los países retrógrados como el nuestro, perdón, lo digo de esa manera, existe la repitencia todavía. Hay alumnos que hacen toda la secundaria en Estados Unidos en tres meses y entran al, al, al college y en los tres años siguientes desarrollan sus capacidades para poder ser personas que puedan realmente sobrevivir en la vida y de manera exitosa. Y no es raro encontrar a un maquinista de un vaco o de una máquina de esas caterpillar que hace hoyos en la, en la tierra o que transporta, hace carreteras, ganando más que un médico en los Estados Unidos, en Norteamérica. No te sorprendas, pero esa es la realidad. Entonces, hay cosas que te, tal vez debemos comenzar a pensar de otra manera. Eh, y voy a terminar, tal vez, eh, porque el profesor me dejó pensando, ¿eh? me dejó pensando, profesor, y, y lo voy a pensar bastante porque eh, sin duda muchas veces nosotros... De arriba hacia abajo imponemos un sistema curricular que no necesariamente está aplicado a la realidad. Eh, terminaba mi doctorado, cuando eh, estábamos en un simposio, y el director de la escuela de posgrado tocó el tema de la investigación en Perú y en Cuba. Y el expositor era un cubano. Y él se mofó de ser uno de los doctores más considerados en el Perú, porque él no había presentado... Ninguna tesis ni había sido aprobada por ninguna institución superior para sacar su doctorado. Y él decía, la investigación mía fue una presentación de la realidad que hemos resuelto y gracias a eso me dieron el nivel del doctor. Y me puse a pensar en los Estados Unidos. los Estados Unidos tú estudias un año en el doctorado y los próximos cinco años desarrollas un proyecto y resuelves. Creo que debemos cambiar nuestro sistema. Aquí tenemos cuatro años estudiando doctorados y millones de tesis guardadas en las hemerotecas que no resolvieron nunca nada. Algo nos está diciendo la educación, que en nuestro país algo está pasando, que no está resolviendo, y no estamos teniendo éxito para la vida, que es lo que buscamos en la educación. Gracias, maestro. y Dejamos Lima, dejamos el nororiente peruano, y antes de irnos al norte del continente, estamos al sur, ¿sí? justo, justo muy cerca de la frontera con Chile, con otra destacada lideresa y emprendedora, referimos a nuestra amiga, a la señora Gloria Cuadros, Sara, ella también tiene eh, una opinión, una inquietud al respecto. Adelante, estimada Gloria, la escuchamos, el micrófono es suyo. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas tardes, yo ya estoy de noche. <risa> buenas, eh, quería preguntarle al maestro Boris, eh, hace más o menos unos 30, 40 años atrás, decían los maestros, porque hay muy buenos maestros y hay maestros eh, que tienen que ser bien preparados para poder este, uh, enseñar a sus niños, ¿no? Eh, ocurrió que vi eh, que ciertos maestros decían que el, la enseñanza, el aprendizaje, entra con sangre. ¿Qué significa eso? El aprendizaje entra con sangre, o sea, no, no, me, imagino, no me imagino, una persona que, que esté maltratando a, a, sus, uh, a sus niños o a sus uh... bueno, yo lo que quiero saber uh, ¿qué, qué es lo qué es lo que pasó con ese maestro, ¿no? ¿Qué okay. piensa sobre eso? Esta? Simplemente estaba desubicado, pues no consideraba al ser humano, El pensaba que los seres humanos, mi papá decía. Que a los seres humanos cuesta conducirlos, a las vacas solamente les tuerzan el rabo y caminan. Pero nosotros no somos animales, pues somos seres pensantes. Lastimosamente la educación antiguamente se pensaba de esa manera, pero ya no existe. El que haga eso ahora, posiblemente este, tenga un cuarto muy asegurado en la cárcel, no bien difícil que alguien pueda hacer eso ahora. Gracias maestro, gracias maestra Gloria por su participación desde Tacna, la ciudad heroica. Bien, y estamos ya en los instantes finales, eh, alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, nos quedamos en Perú, nos vamos a, a, a Ecuador de repente, no sé si está Alex, tiene alguna opinión como estudiante de bachillerato allá en nada más y nada menos que eh, Machala, Ecuador el micrófono tenemos algunos segundos antes de. Nosotros queremos aprovechar para agradecer la presencia también de destacados líderes estudiantes de la institución educativa Santa Rosa, allá en la ciudad de Tarapoto, que nos acompañan en esta tarde de manera muy especial. Eh, conocimos a varios de ellos en algunos cursos o talleres de, eh, de invierno o de verano, y realmente un honor tenerlos participando también a esta hora de la tarde bien, estamos llegando a la parte final Milagritos, Milagros Gutiérrez adelante, el micrófono es para ti, te escuchamos desde dónde te encuentras, comunicada con nosotros, adelante Milagros el micrófono es tuyo, te escuchamos Muy buenas tardes eh, soy Yolanda Sucasaca, mamá de Milagros Gutiérrez, eh, quería hacerle una consulta al maestro eh, bueno, antes de todo soy de Lima, Perú, ¿no? Quería hacerle la consulta al maestro Boris, eh, sí. con respecto a los niños que tienen un problema de problemas de aprendizaje en este caso. ¿Cómo se les puede esto adaptar? ¿no? Porque ellos son muy inquietos en el aula. Por favor, ¿me podría ayudar con este tema? En realidad depende muchísimo del sistema delimitante que, que tiene en el contexto de la socialización con los demás. No todos tienen la misma limitante. Eh, el caso de uno puede no ser el caso de otro. En el sistema de aprendizaje, eh, lo que hay que tratar, y eso lo dije en alguna parte de la presentación, eh, hay que tratar de entender el concepto de particularidad. El concepto de particularidad no solamente está en los niños que tienen alguna limitación, o niños especiales, sino también muchos niños que llamamos normales. Yo le voy a comentar una experiencia muy interesante que tuve en la ciudad de Mala cuando fui a dar una capacitación. Todas las personas que estaban ahí eran personas que tenían algún sistema de discapacidad, y el expositor, con, eh, compañero mío en exposición, era una persona ciega Y el señor, o un no vidente, se dice, ¿no es cierto? Este, y el señor tenía una licenciatura en periodismo y tenía una maestría en no sé qué otra carrera más. Entonces él dije, bueno, esta, esta reunión no es una reunión de discapacitados, sino de capacitados especiales, decía él. Porque en realidad... Todos los que estaban allí habían pasado su discapacidad y tenían la capacidad de poder atenderse solos. Muchos de nosotros, aún con la capacidad que tenemos abiertas y fáciles, no, no podemos hacer las cosas que ellos hacían. Aún así, eh, atendiendo su pregunta, es que la mayoría de los niños que tienen alguna, algún limitante, digo yo, socialmente, o en el tema del aprendizaje, unos más lentos, otros que otros, y no por ser más lentos, son niños menos capaces, este, deben ser tratados de acuerdo a su particularidad. Yo creo que en ese sentido, si tiene usted el caso de alguna, algún niño con cierto nivel de discapacidad o capacidad un poco más menos adaptativa, diríamos, ya sea en el aprendizaje, ya sea en la parte social, en el aspecto comunitario colaborativo, eh, sería bueno tratarlo a través de un profesor o una persona que tenga de alguna manera cierta capacidad para poder conducirlo. Yo no daría un, una, un consejo específico porque son muchos, es un bagaje de casos de niños con diferentes niveles de, eh, de limitantes, diría yo, o ciertos limitadores, más que limitantes en ellos, sino en el contexto porque ellos reaccionan ante un ambiente, un medio ambiente en el cual ellos no se pueden adaptar, no porque necesariamente ellos sean los malos, sino porque el ambiente no está acorde a su lógica de desarrollo y realidad personal. Entonces, de acuerdo a eso, pues se trabajará con el niño eh, que le llamamos que tiene cierto limitante en ese aspecto, ¿no? En el tema de aprendizaje, por supuesto, hay muchas metodologías que se pueden utilizar en diferentes tipos de niños con diferentes maneras de aprender. Mm, claro, claro, sí, realmente eh, lo experimentamos en países como el Perú, donde eh, se eh, pregona y aplica una educación inclusiva que pues, eh, necesita o que requiere de ciertas habilidades y destrezas, no solamente del maestro, no solamente del psicólogo, la psicóloga, de los padres de familia, es ahí una tarea y un reto muy muy especial. Así es que este, vamos a seguir trabajando, acá también tenemos a, a algunas especialistas, esperamos muy pronto tener a, a Liliana Frers desde Argentina, docente con muchas décadas de experiencia en la educación también, de este tipo, inclusiva, y eh, vamos a seguir compartiendo ideas y experiencias. Bien, y vamos llegando así a la parte final de esta presentación, está Gabriel Guance haciendo una pregunta por el chat de esta sala de Darman Enterprises y Educación Sin Fronteras, él eh, alude a, sí, que, si es posible, vamos a tratar de, de parafrasear, eh, retroalimentar, o tratar de ganar un poco del tiempo perdido a través de las clases virtuales en diversas áreas del conocimiento, dice, para tener eh, la misma facilidad intelecto o también mentalidad, dice, que un estudiante que, que se dice del grado que pasó, eh, ¿es posible en realidad? Bueno. Este, ya usted aclaró, dio luces al respecto, ¿no? porque no siempre, no únicamente se aprende en una escuela, en cuatro paredes, más bien podría ser al revés, por eso hablamos de educación invertida. De todas maneras, este, ¿cuál sería una recomendación y su opinión al respecto a propósito de la eh, virtualidad y la pandemia en la que hemos estado eh, todos inmersos? Yo no sé si alguno de ustedes ha, pasado, ha pensado en que por alguna razón un ingeniero que fue a la universidad, a la UNI, Universidad de Ingeniería, eh, desarrolla la capacidad de ser un gran ingeniero, aprende todos los, los métodos posibles, y a los dos o tres años cae en un problema de alcoholismo. Y la única manera en que él puede sobrevivir es reparando zapatos. ¿Qué le enseñaría a usted a ese personaje? ¿Qué podría hacer para retraer en una persona alcohólica eh, los conocimientos este, de las matemáticas, la física y todo lo que ingeniería comprende. Entonces, cuando nosotros vemos, estoy poniendo una cosa hipotética, por supuesto, que no, no pasa de ser realidad, por si acaso. Al lado de mi iglesia, conocí un hombre que lavaba autos, y él era un ingeniero minero que había caído en el alcoholismo. Y yo le preguntaba si conocía algo de ingeniería, y él me hablaba algunas cosas, pero yo no le daría a él la responsabilidad de construir, por ejemplo, un socavón, o hacer un proyecto de, de, de planteamiento de cómo encontrar una veta una en, una, en una mina. Eh, ¿Qué es lo que necesita en ese momento? Quizás algunas cosas se pueden retraer, profesor. Quizás se pueden re, eh, ¿qué se dice? Eh, reconstruir en parte. Pero la realidad de un niño ahora que no aprendió a sumar y a restar y a saberlo de memoria, posiblemente sea que básicamente aprenda solamente a sumar y restar y que mañana ese sumar y restar le provoque a él a multiplicar y a dividir. O sea, muchas de las cosas que nosotros calculamos como medible por el trabajo que realizamos sobre un tema, no necesariamente es lo que esa, esa persona en ese momento, en esa realidad, lo entiende. Y quizás voy a mencionar un poco lo que ustedes van a ver en el video. En Finlandia los niños llegan, entran a un aula, y en el aula hay un sinnúmero de cosas, y el aula no es una paredes, de, unas paredes pequeñísimas donde entran 20 alumnos o 30, entran 8 o 10 alumnos y, y tienen una cantidad de oportunidades para poder desarrollar aprendizajes eh, en contacto con la naturaleza, en, la, en el mismo salón están adaptados de tal modo que el niño no tiene un salón donde se sienta a escuchar a una persona, a una exposición magistral. Lo que hacen ellos simplemente es provocar circunstancias, casos, situaciones, creatividad, ideas y de acuerdo a eso el maestro va conduciéndolos. En realidad, el objetivo de la educación no es el maestro, el objetivo de la educación es el alumno para que tenga logros. Y el logro del alumno tiene mucho que ver con su preferencia, con su particularidad, con sus limitantes y posibilidades, con potencialidades de desarrollar y otras que no las va a desarrollar nunca, aunque tú intentes con todos los métodos científicos que tengas. Entonces, hay que trabajar mucho más la realidad del hombre, su lógica psicológica, su lógica social adaptativa para poder desarrollar capacidades en las personas. Puede tener muchos ejemplos más que yo conozco a través de los 40 años de profesional, pero no nos alcanza el tiempo. Lo único que te puedo decir es que muchas de las cosas que tú programas ahora, puede que mañana no te sirvan ni siquiera para ponerlos en el tacho de la basura. Porque ya está lleno de otras basuras que hemos tirado anteriormente. Entonces la educación se vuelve un poco más impredecible, porque impredecible es la voluntad del hombre. Vale. muy bien. Gracias, maestro. Entonces vamos cerrando esta transmisión con el vídeo que nos presenta, agradeciendo a nuestros amigos eh, quienes nos han visto y nos verán eh, a lo largo de estos días en esta versión grabada en eh, Boris Darmon Canal en nuestras redes, en el YouTube, y también en el Facebook, que duda cabe. Agradecer nuevamente a todos y cada uno de ustedes por la gentileza. Lo dejamos con este video, maestro, no sin antes este, su despedida momentánea, porque seguimos todos los jueves aquí en Educación Sin Fronteras. Adelante, maestro. Voy a compartir este video, dame un segundito, lo tengo aquí justamente para copiar. Las personas que puedan copiarlo lo van a encontrar también en el, en, el, en el chat o vamos a ponerlo aquí en el chat de la... Lo pueden copiar inmediatamente, por favor, lo copian y lo pueden ver. ¿Ok? Ahí está en YouTube. Ah, lo puse para Gabriel solamente y no lo puse para, para todos. todos. Es un, es un acto egoísta no, es, es un es un lapsus, nada más que un lapsus ahí está. Ahí, está. ahí está para terminar Julio, yo quiero felicitarte por el trabajo que realizas, gracias por invitarme en esta tarde, y a todos ustedes reconozco de verdad estar aquí una hora y un poquito más, escuchando a un servidor y sin duda alguna cosa importante habremos dicho, y espero que aquello que habremos dicho eh, y que usted captó eh, solo tuvo una intención, que usted pueda encontrar alguna beta del conocimiento, en lo cual, ya sea como profesional o como persona natural, pueda hacer que su vida sea una vida de éxito. Ese es el deseo. Un servidor. Gracias, gracias. gracias Milagros, nuestra amiga, ¿quiere anotar algo? Por favor, estamos cerrando esta transmisión. Adelante, ahí está el link de este video que nos comenta nuestro amigo, el doctor Boris Darmon. Milagros Gutiérrez o quien se encuentre ahí, adelante entonces bien, ¿sí? Muy bien, nuevamente, adelante escuchamos, escuchamos Sí, bueno, ante todo agradecer, ¿no? al doctor Boris y no sé si en otro momento también nos puede apoyar por ejemplo yo estoy esto, yo llevo eh, a mi niña, ¿no? lleva terapias de aprendizaje y me, me es y me fue muy importante, ¿no? Eh, todo, todo este, todo este tema que hoy se ha tocado no aquí y esperemos esto, una nueva oportunidad que se ha invitado también no eh, sería todo de mi parte gracias gracias, no sabe cómo me ayuda usted Milagro para conseguir un espacio acá con el programa del señor Julio García mentira, mentira siempre estamos, gracias más bien por tu invitación y sin duda esperamos de alguna manera eh, si hay alguna cosa que podemos contribuir con mucho gusto, comunícate con Julio y te haremos llegar algunos materiales para que te puedas te puedas trabajar con tu niño y también con la maestra si está a cargo alguna de ellas. Gracias Julio. Claro que sí, claro que sí, sí, y si usted quiere la versión grabada, lo quiere tener en su correo, quiere tener el material, quiere tener algún libro sobre el tema o un certificado de participación solo se conecta y se comunica con el WhatsApp de Educación Sin Fronteras el 988 377 145 eh, reiteramos el número telefónico, lo repetimos y está aquí en el chat 988. 377-145, con mucho gusto para poder darles la información y el material que ustedes lo deseen. Esté